Gracias Amado, gracias Carolina y gracias a todo el equipo de producción Israel en el mismo orden que te lo envíe por favor y escúchame que te lo envíe un poquito tarde. Saludo a la gente que nos está viendo. ¿Se fue la luz? Bueno. Bien, llegó de nuevo. Miren, hay un tema que quiero eh, centrarme en el día de hoy eh, con el objetivo de que la gente que nos ve se oriente... ...sobre lo que son los derechos fundamentales y el debido proceso penal. Amado, que está aquí a mi lado, podrá en cualquier momento, porque es una autoridad en, en el tema... ...interrumpirme y corregirme cualquier eh, dato que entienda prudente en, en, durante el desarrollo de, de este tema. A propósito de lo que sucede en Afganistán, los dominicanos estamos impactados... ...o gran parte del mundo está impactado porque allá se habla de pérdida de derechos de las mujeres... Una conquista que había sido lograda, ¿verdad?, eh, en, en los últimos 20 años y entonces que ahora la, mayoría, la una gran parte de la mujer lo pierde, donde la mujer comienza a convertirse, luego de haber adquirido derecho, en una cosa, solamente para lo que dicen eh, eh, los hombres que debe hacer. No puede salir, no puede, no puede hablar, no puede eh, mostrar su nada. O sea, es una, un cero a la izquierda la mujer en Afganistán. Y quiero traer este tema para comparar, lo que es lo que es, esa realidad que están viviendo las mujeres o que van a comenzar a vivir de nuevo allá en Afganistán con la realidad de lo que es el proceso eh, penal en la República Dominicana a lo largo de la historia la humanidad las sociedades han ido adquiriendo derechos sobre lo que tiene que ver con el procedimiento con el proceso penal adquiriendo derechos logrando derechos logrando derechos hasta llegar a lo que tenemos hoy en la República Dominicana tenemos una constitución que son derechos verdad, logrados, y tenemos un Código Procesal Penal que establece las regla de juego. Son derechos que hemos logrado. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando esos derechos que están consagrados en esas, en esas leyes no se respetan, entonces estamos como Afganistán, perdiendo los derechos que ya logramos. Y paso a explicar. A propósito de la situación de Aquiles Christopher, imputado en el caso Pulpo y que se está muriendo en la cárcel óigame bien óigame bien, anota la fecha que hoy estamos a 18 anota la fecha Aquiles Cristófes se está muriendo en la cárcel acusado imputado en el caso Pulpo y Francisco Pagán el ingeniero Francisco, Francisco Pagán también están con el riesgo de morir en la cárcel imputado en el caso Pulpo y vamos a ver entonces ¿Qué dicen los derechos que hemos adquirido? Y yo quiero que usted, según me vaya escuchando, vaya haciendo una comparación con Afganistán. Adquirir derecho, perder derechos. Vamos a iniciar por la Constitución de la República, que en su artículo 40 establece lo que es el, el, la, la, el derecho a la libertad. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el artículo 40 de la Constitución? Vamos a leerlo para que usted vaya conmigo, ¿verdad?, Dice, en, en su numeral 9, que es lo que yo quiero que usted focalice, dice, las medidas de coerción restrictivas de la libertad personal tienen carácter excepcional y su, aplica, su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar. Es decir, que la Constitución, la Carta Magna, la Carta Suprema, la Ley Suprema de nuestro país dice que la prisión preventiva es con carácter excepcional, es decir, para los casos extremos. Cuando la persona representa un alto peligro de fuga, un alto peligro de fuga o cuando representa un peligro para la sociedad y para la víctima. ¿Representan, eh, por ejemplo, la mayoría de los casos de República Dominicana un peligro para la sociedad, para la víctima, un peligro de fuga? No. Tal es el caso del caso de Brecht, tanto dito suelto y ninguno ha salido corriendo. Y es el caso, por ejemplo, vamos a suponer aquí de, de Félix Rodríguez que está eh, eh, condenado ya incluso pero que todavía no tiene la cosa irrevocablemente juzgada, pero el, el tipo está ahí. Sí. El tipo está ahí, no se ha ido. Lo que significa que no es necesario que estuviera preso hasta que, la, hasta que ya la condena adquiera pero el deja, valor de la cosa irrevocable. Deja, déjame abrirte un paréntesis y, y agregarte otro ejemplo. Elena Marizán, en medio de esa carga mediática del caso de Loara, fue puesta en libertad. La puse yo en libertad. Sí. Y Elena Marizán está condenada cumpliendo condena de 20 años. Claro. No Entonces... Fíjense ustedes, eh, la, mucha de la gente no me va a entender hasta que no le pasa. Oye, hasta que esa patana cargada de cemento pasa por su casa y barre con todo. ahí es que usted lo siente. Pero seguimos. No Dice el, <risas> el numeral 16 del propio artículo 40, las, las penas privativas. Vámonos a la penas. Fíjense ustedes que aquello era una medida de coerción de lo que hablábamos ahorita. Vámonos a las penas. Oigan esto, señores. Para que comencemos a desmontar eh, ese espíritu de venganza que tiene la sociedad. Esa misma sociedad que mató a Jesucristo. ¿Se ¿Se acuerdan? Era una sociedad vengativa, dice la sociedad, y no estoy comparando para que, estamos, estoy hablando de la parte histórica, no de la parte religiosa, sino dos seres humanos iguales. Eh, Jesucristo sin ningún pecado, lo llevan sin juicio, y dice Pilato, pero este hombre no ha hecho nada, ¿qué hago? Dice la sociedad, eh, danos barrabás y a este mátalo. Sin juicio y sin nada, una sociedad vengativa, deseosa de descargar su, su furia, su, su violencia, su frustración en alguien. Y buscan un, un pretexto para descargarlo. Dice el 16, el, el artículo 40 de su numeral 16, la pena privativa de libertad, hoy estamos hablando de pena, y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reeducación y la reinserción social de la persona condenada y no podrán consistir en trabajo forzado. ¿Qué significa? Que no se trata de una venganza, se trata de que esa persona cumpla una pena y que de ahí se vaya eh, eh, reeducando para que pueda ser reinsertado a la sociedad, no se trata de meterlo en un calabozo y que se muera ahí porque eso es venganza ¿Mm? y es lo que está sucediendo en la República Dominicana actualmente, pero vamos con el 42, derecho a la integridad personal, qué dice ese artículo, señores yo estoy leyendo la constitución, eso, eso es como un tren a toda velocidad, eso, eso, eso no tiene comparación, usted no puede enfrentar eso, porque esa es nuestra carta máquina, dice, el, el numeral 1: ninguna persona puede ser sometida a penas, oiga, tortura o procedimiento vejatorio que implique la pérdida o la disminución de su salud, Ponga la atención a eso, una gente enferma señores no puede estar en la cárcel, porque eh, contraviene ese artículo, ¿qué dice?, que no puede ser sometido a, a, a un trato que implique la disminución de su salud. Esa gente que se está muriendo en la cárcel, sean o no corruptos, y eso se va a determinar después. Señores, le estamos disminuyendo su salud. O sea, se mueren y entonces, ¿de qué sirve el proceso? No sirvió de nada porque no van a poder pagar porque se murieron antes. No sé si me voy a entender. Seguimos. El artículo 61 de la Constitución establece el derecho a la salud, y eso ni siquiera lo vamos a leer. El derecho a la salud que el Estado debe... Eh, velar por, porque, porque se cumpla pero vámonos al 68 de la constitución fíjense tengo que, te, que estoy en la constitución para luego ir al, al código procesal penal la garantía de los derechos fundamentales dice la constitución que el estado tiene que garantizarle a cada uno de los ciudadanos estén presos o no sus derechos fundamentales el único derecho que perdió una persona condenada señores, condenada, no prisión preventiva es el de la libertad después tiene todos sus derechos como decía Amado de Temprano tiene todo su derecho, pero aquí no, aquí lo queremos, que se muera, tránquelo, nadie lo mandó a robar, pero sin un juicio previo. Coño, pues vámonos. volvemos a la época de, de Jesucristo, ¿se acuerdan? Pero seguimos. El 69 es más duro todavía, que habla de la tutela judicial efectiva y del debido proceso. ¿Y qué dice? En su numeral 1, el derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita. El dos, derecho a ser oído en un plazo razonable, es decir, que no porque un fiscal te acuse, ya tú eres culpable, no, hay que escucharte en un plazo razonable. ¿Mm? Y además, el tres, léalo conmigo por favor, el derecho a que se presuma su inocencia y de ser tratado como inocente hasta tanto, ¿verdad? No se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable en la Suprema Corte de Justicia, Allá es un proceso larguísimo. Entonces a una gente presa se le presume inocente, no, se le está presumiendo culpable y luego ustedes verán que dice el Código Procesal Penal que en materia de, de ley penal las presunciones de culpabilidad son inadmisibles, pero el dominicano no lo entiende porque venimos de una democracia muy nueva y eso es con lo que nosotros queremos romper. No podemos seguir promoviendo como técnicos del derecho, como profesionales del derecho, que la gente, que la vaya, que la sociedad que no sabe, siga pensando de manera equivocada. Porque el día que le toca, entonces ya no hay forma de salvarlo de ahí. Oye, esto no solamente eso que tú dices. En el derecho nuestro, en el derecho procesal penal nuestro, si una persona se declara, se declara culpable de un hecho, no puede ser utilizado eso como medio para condenarlo. A menos que no se corrobore con otras pruebas. Con la prueba, exactamente. O sea, aun cuando él diga que, que yo soy culpable. Se regálame dos minutos, Israel, por favor, para, para, para Dale terminar tres este, de esta mío. explicación. Miren. Dale tres de lo mío Vámonos entonces al código procesal penal. Es interesante esto, señores, porque dice la Biblia que un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos van a caer en un hoyo. A pues eso yo me refiero que a veces hablar de lo que no se sabe es peligroso. Miren. El código procesal penal en su artículo 3, vamos a iniciar por ahí, establece que nadie puede ser sancionado, míralo ahí, a una pena o medida de seguridad sin un juicio previo. Por eso es que ustedes ven que los medios de comunicación acusan a la gente y lo condenan, el ladrón, el corrupto, y dice eh, el juicio se ajusta a los principios de oralidad, publicidad y contradicción. Eso es lo más importante porque lo que diga el fiscal no necesariamente es así, hay que contradecirlo y además tiene que eso tiene que estar probado en un juicio Seguimos el, el artículo 14 De esa propia ley Del código procesal penal Que establece la presunción de inocencia Dice que toda persona Se presume inocente Y debe ser tratada como tal Fíjense que se repite en el código procesal penal Porque es un mandato Es un mandato señores que A toda persona primero hay que presumirlo inocente Y dice en la aplicación de la ley penal, atención al compañero Francis Son inadmisibles las presunciones de culpabilidad A usted no se le puede presumir culpable, no, es al contrario Se le presume inocente y se le debe tratar como tal Entonces, nos vamos al artículo 15, breve ya La presunción, el estatuto de libertad que establece Que toda persona tiene derecho a su libertad Míralo ahí señores Y esto está establecido y es lo que nosotros deberíamos aplicar, la ley, el proceso penal en la República Dominicana está diseñado para que la persona acude en libertad hasta que se le demuestre lo contrario, te condenaron, ya llegó a la cosa de la irrevocablemente juzgada, la adquirió, entonces si hay una pena privativa de libertad vas para la cárcel, pero después de un juicio y así sucesivamente vámonos al, al, al límite razonable de la pena que es el artículo 16 para que usted lo vea que dice la prisión preventiva está sometida a un límite temporal razonable A los fines de evitar que se convierta en una pena anticipada A usted lo acusan y lo meten un año preso y después resulta que era inocente ¡Ajá! ¡Qué bien! ¿Y quién le, y quién le, le, le, le responde a usted ese tiempo? Vámonos al, al, al, 22, al 222 Que habla el principio general de nuevo, habla ahí del estatuto de libertad y de la presunción de inocencia te lo repite en la misma ley dos veces para que no se te olvide principio general y voy concluyendo ahora con el 228 que habla de, oigan esto cuando se ordene la prisión preventiva no podrá combinarse con otra medida eso está bien, y dice vamos a ver, la concesión de una prórroga, dice la ley Suspende la prisión preventiva Es decir Que si a Israel Puente lo acusan de algo Le dieron prisión preventiva Y el juez le dio un plazo de tres meses al Ministerio Público Para que presente acusación Y en los tres meses el Ministerio Público no ha podido presentar nada Entonces, ¿qué debe hacer el juez? Ok, Ministerio Público Pues como tú no has conseguido nada Yo te voy a soltar a este hombre Y cuando tú consigas, tú vienes y lo acusas Porque está siendo injusto Y no está siendo objetivo okay. Es lo correcto Y así sucesivamente, señores La ley es clara nuestro, nuestro proceso penal debe volver a, a lo que dice eso, a su esencia No podemos permitir que los jueces sigan trancando al país entero Porque el día que le toque a usted se va a acordar de mí Y yo espero que no me toque a mí Y concluyo diciendo que aquí a un atleta en San Francisco de Macorís que fue a entregar unas armas, que él no tiene nada que ver con eso Sino que la policía le pidió que le sirviera de intermediario Él consiguió las armas de, de unos jóvenes ahí Y cuando va y le entrega, lo dejan preso Y dice el Ministerio Público, va y pide prisión preventiva contra él Y dice, mira este hombre lo agarramos en flagrante delito En el cuartel con dos armas de fuego y dice, pero por Dios, por eso es la contradicción Y dice el juez, no, pero este hombre hay que mandarlo para su casa pura y simple, pero mientras tanto está fichado Mm -hmm. Eso es, lo que para que usted vea que al Ministerio Público no se le puede creer todo lo que dice Como tampoco se le puede creer aquello que decían de Marlin eh, Martínez Cómplice, cómplice y cómplice Y se demostró en juicio, muy buen, muy buen juicio llevado por, por esta excelente abogada Que barrió el piso con ello y qué bueno que lo hiciera para que aprendieran Y le demostró que no era verdad, que era cómplice Ella era culpable de un delito de ocultamiento de cadáver, de sustracción de menor No, eh, la sustracción no El, el ocultamiento la de la cadáver La sustracción fue un invento para los sí, cinco años La, la sustracción, de la, el ocultamiento Realmente de cadáver el... Sí, porque lo hizo Pero lo de lo del, La complicidad no lo pudieron demostrar Sin embargo decían que era así Por eso es la importancia de la contradicción Bien. En el juicio, muchísimas gracias, gracias.